Dragonite, no tío. Tiene no un Dragonite. ¡Oh! ¡Tiene seguro de debilidad el Dragonite! ¡Seguro de debilidad! ¿Tiene compensación este Dragonite? Como si tiene un Danza Dragón. La verdad que me va a chupar tres... ¡Puyo fuego! ¡No! ¡Me la conté! ¡No me la contés, ¡No! la no, no, ¡Baliño! ¡Baliño! ¡Baliño! ¡Baliño! ¡Es más rápido! ¡Golpe bajo! ¡No! ¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos a Pokémon X. Hola. Y Z. <risa> Estoy flipando. <risa> Bienvenidos a otro episodio más, chicos, de esta pedazo de serie maravillosa y que os está flipando y que, que, que está yendo de putos locos. Eh, ¿Qué tal, chicos? ¿Queréis contar algo? Ah, sí, el sorteo, eh, por ejemplo, me, gustaría, Estoy... me gustaría recordar el sorteito. Me gustaría recordar el sorteito y tienen que dejar un queridísimo like y suscribirse a los tres canales para participar activamente de la serie. Que es que tienen solamente beneficios. Dejan un like, un comentario y están participando por el nuevo juego de uh -huh. Pokémon Diamante y Perla reluciente, brillante, algo por el estilo, no sé, nunca me sé el nombre. La, soy patético, soy patético haciendo esto. La verdad que perfecto. Perfecto. ¿Qué nos toca hoy? Y bueno sí, yo nuevo día, nuevo setup. Ya sabes cómo van mis vacaciones. Claro, es perfecto. impredecible todo, la verdad. Cada día en un sitio. Nada, el próximo día aparezco en tu casa, tú querido. El próximo día salgo en tu casa, ¿vale? A lo mejor tienes que pagar el internet también, porque nosotros no te estamos oyendo muy bien, pero sí. bueno, o sea, se te está acordando un poquito, pero De no que... pasa nada. ¿Qué pasó vale. en el capítulo anterior? ¿Qué pasó? Suena que a... alguien pilló que me metieron un crítico a la pras que no quise otro. <risa> vale chicos, hoy toca capturitas. Vamos a ver okay. si Javix se revive un poco algún Pokémon más, o captura alguna cosa, algún legendario, no sé, algún dragón, y nosotros <risa> pues um, un, un mega sí, un, <risa> un una un mega, mega ratata o algo así. Vale, vale, <risa> sí, voy sí. a enseñar, Yo voy a enseñar mi equipo que soy el único que está aquí perrenovado porque vosotros os lo pasasteis, yo no, así que. Bueno, después de haberme pasado el combate con dificultades con un Grudon a nivel 100, eh, bueno, pues tengo por aquí a mi querido Snorlax. Que. Eh, espera, bueno, antes de eso, ¿por qué no cambias tritura. a la escena de enseñar al equipo? Crack, mastodonte, fiera. De locos, para eso estaba la escena. Tengo a Snorlax, con golpe, cuerpo cuerpo triturar, tambor y, y relajo. Tengo a Salva, mi querido eh, Renilla, que vuelve al equipo tiempo después. Tenemos a Lax, Megalodáctil, que aquí viene otra vez a dar por culo, como siempre. Tengo a Alex, este querido Beartic, que solo tiene puño incremento, no aprende nada de tipo lucha, es un poco lamentable en ese aspecto Tengo a Meloetta, que ya puede ser Melota tipo lucha, lo que pasa es que por ahora lo voy a llevar a especial Ya que considero que a un gimnasio de tipo psíquico no me renta mucho Y tengo a Gengar, a Keftro, que también vuelve al equipo Y que puede ser Mega Gengar, pero no le he dado la, la esta porque soy retrasado En fin, ya está Perfecto Nice Voy a hacer yo también el mío Porque tengo un nuevo, una nueva incorporación Que creo que merece la pena ser comentada Pero además, bueno, un poquito el equipo eh, Rápidamente b -Sharp. Con, ya sabéis quién es, ya lo visteis ayer Tenemos a Salamence, poderoso Garcho, también maravilloso Kangaskhan, y aquí vienen las dos nuevas incorporaciones Que son Blaziken, que lo he revivido Gracias a uno de los revivires que tenía, el otro todavía no lo he utilizado eh, Así que bueno eh, Un nuevo Blaziken, Mega Blaziken Porque si os fijáis tiene la Blazikenita, porque la acabo de conseguir Haciendo ladrón a un Torchic Y por último, eh, Polito Tenía dos estos y he conseguido a Politoad Con Jovizna, a ver qué tal funciona Jovizna con Blaziken igual no se lleva muy bien, pero bueno Es lo que hay, <risa> Bueno, después de, después de presentar a uno a un Gengar, un Salamen, yo paso a mis Tumfis, mi querido Stunfish, que eh, no sé qué está, está rico, me gusta, me gusta. Después tenemos a Gordillo, el Pachirizu, Yarados. Después tengo a que es mega Escisor, el scissor del tratito, que le acabo de comprar la mega piedra con danza espada, puñal, a la picadura y tajombrío. Después al Klefki, que le enseñó un par de con escama-corazón, le enseñé un par de movimientos. Y por último, el Crocodile. Que nunca va a tener Javix, Qué pena, Javix. Oh, que... voy, oh. voy, voy, voy, con, voy hater contra vos porque estás ganando la serie de locos Let's go. De perder un combate y entro al siguiente y ya me estás este eh, es fantástico, la verdad De locos pero Vale, tengo... primero, que ¿Captura de la izquierda o qué? Si sí, no Let's go, ¿no? Eh, estoy un poco perdido la verdad sí, no, y te Vale, serie. salimos ah, por ahí. aquí Espérenme, pero, pero ¿dónde se va? La verdad que... Para vamos, abajo abajo, Wedi, por aquí, abajo, Woody, para aquí. abajo. Sales para la izquierda Necesita. y para abajo, y hay una roca de fuerza No, ah. hay que usar fuerza loco, esto no lo sabía Vale, sí, ¿qué? ¿Capturamos? Venga, pim pam pum, ya estoy, ya estoy, ya estoy, Vamos. Tres, dos, 3, 2, 1, para adentro A ver la, la mega pinga que me voy a comer ¡Primer Pokémon! ¡Ah! ¡Uh! <risa> la mega pinga, la mega pinga <risa> ¡No está mal! ¡No está mal! <risa> <risa> ¡Ah! ¡Para el 5! Sí, yo, <risa> sí, ¡Yo también, Un fungus, <risa> locas, ¿un shiny? Yo también, un fungus. De es el fongus Para el gimnasio, el que renta <risa> es el mío Literal. Sí, la verdad que. Os y yo oh, por yeah. ahora. Pues, sí, un poco patético lo nuestro, nuestra participación. Perfecto. De hecho, os viene muy bien también para, para el último gimnasio de tipo hielo. Uno, es verdad, no viene, es verdad. verdad que sí, sí, como es verdad una, una gran captura, eh. Se sí, como una mega pinga de gimnasio de hielo en el ciclo. Ah, perfecto, bueno. no ni la vuelta, de loco. Igualmente Buena a Among Us. Que lo disfrutéis. Among Us con el, con el coso, con el esporita. No. Ah, pero Among es muy bueno, eh. Muy sí, bueno. Sí, sí, sí. Literal, literal, literal. Ahí está, capturado. ¡Paca! Perfecto, a ver. Uno, dos, tres. Capturado. Perfecto. De locos, de locos. Está, eh. Captura fundos. Como siempre, como siempre, nos gusta recordar, tienen que comentar abajo para obtener un motecito completamente gratuito en la serie. Sí, muy fácil. Easy peasy. Easy peasy. Motecito locos. que se va a llevar. De... Lavadens. Mi hongo Pokeboliano se va a llamar Yati. El mío se va a llamar Sky. Ya ti ya tuvo, creo. O yo estoy borracho. Me suena tuvo. Lo voy a llamar Rabadén sí, porque Rabadén no suena bien. rarísimo. Sky. Me suena que ya tuvo, no sé. Tengo miedo de cagarla ahora, la verdad. Bueno. <risa> bueno, ya es un poquito tarde. Eh, ¿Vamos por el segundo? Segundo. Ah, ¿no? espera, espera, se va a llamar Raúl, venga, Raúl. Te llevas del el locos. Del locos, Raúlcito. ¿Dónde está la pile? Bueno. Vamos, vamos por el segundo, Eco. Vamos por el segundo, total. Va a ser el fuerte de él. Va a el fuerte de él, así que. Va <risa> a ser igual. Hay, hay que darle tiempo, chaval. Segundo me Oh, en el chat. <risas> oh, oh No, ah no, no que lo, lo tiene. Ah, no, no, lo tenía yo. Eco, eco, lo tengo. No, yo. pero está muerto, ¿no? Está muerto, ¿no? Sí, ah, porque ¿Puedo puta, capturarlo, no? De... ¿O no? Nah, amigo. ¿Puede no, de... capturarlo? Si eso lo íbamos haciendo no así toda la serie, ¿no? Sí. No, no, no puedes, no puedes, no puedo ah Porfa, porfa, porfa. Un. yo que sé, un Trevenant No un tribunan qué rico un tribunan! Pues bueno na, nadie nos hemos comido todos una mierda literal <risa> todos es una mierda lamentable a ver vamos Wine, venga va vamos bueno. vamos güine. a ver estaría rico que tengo un repelente de locos sería gracioso que acá me salga un dragón La <risa> que no, no sé qué dragón puede salir qué dragón hielo hay no hay no no no hay no hay no. es un tipo que no existe. Kyurem Kyurem primero contra Curem, Curem. Ya nah, La puta madre, Mira, le sale en el Snowbro. Y el otro le sale un Snowberg. Yo me voy a hacer un Deli oh. Pero igual Deriver está busteado. Deliver. Es que eres Nover, tío, por cuatro al. al. Si sí, con presente, la verdad es que estará super roto. <risa> ya. Ya lo tenías, tenido, Nissel. ¿sí? <risa> no tengo algún otro objeto. Hay ah, que un tiro. Hay que un tiro. ¿Cómo puedo deliver. ir ahí? No sé. por Yo estoy deliver. aún esperando al primer Pokémon de ruta. Ah, amigo, me sale Papa Noel me estás jodiendo. Culo. <risa> No me lo puedo grabar, no me lo puedo grabar no Buenísima, eh Eso sí, tiene es velocidad, no extrema. ¡Sí! Es no Atrapado con velozbol Pau. Eko, que es? sepas que tenemos la snowita Así que... ¡Oh, es verdad! Bueno, yo no la cogí, eh Tengo que ir a por ella A snow Perfecto, soy el único que me a ver Excelente Sí, excelente, la verdad De Tengo cuatro Loco's. megas ya, eh Vivas Ah, perfecto <ríe> Ah, y claro. ahora tienes bueno. cinco Perfecto ¿Este quién se lo lleva? ¿Rock and Rollero? Buah, ¿Rock and Rollero entra? Del me parece un mote epicardo. Sí, sí, sí entra, entra, entra. Rock and Rollero. De locos. Ah. Bueno, yo estoy con un delivery con velocidad extrema. No sé si lo prende normal. Ni se mueve, perfecto. El mío se va a llamar. Corch. Lo que pues pega. Corch. corch. ¡Ay! Segundo de ruta. ¡Qué no, impotencia este de este? ¡Oh! no. ¡No! Bueno, no pasa nada. Tengo Creo. otra opción. Creo que Corch no quiere encontrarse a un Centis Corch, La verdad que no va a tener muchas ganas. Perfecto, perfecto. Eh, ¿me, me han un segundito, me han un segundito. Vale, eh, yo estoy casi ya. Joder. Bueno, segundo de te ruta. Que la posibilidad de que ¡Ah! Se... No me lo creo. Este es mi segundo de ruta, tío. ha ah, salir una bomba, no. De loco, Sin pasar por... ¿Qué te salió? Delivered, perfecto. Delivered. Lo has, lo has, lo has capturado, ¿no? Eh, sí, Puede ser que tenga autoestima pero, pero, porque ¿sabes? me pego una velocidad extrema de locos A ver, segundo de ruta Snizzle, perfecto No, el boca entra. No, ¿Pero, pero puedo pasar al próximo? Es puedo que no hay más, primero. eh Parece sí, que sí, solo sí, están sí, estos sí, tres puede. Por desgracia Sí, me, me va a salir un full snover Y me voy a sí. querer pegar un tiro el vale, no segundo de ruta Snover vale. perfecto. perfecto Solo me sale snover a ver si Eso me sale que, una balú. Hasta que Betty le salga un y a un y ya está. Ya una no balú, por favor. Espero que no salga Snorunt a ninguno de los dos porque Perfecto. me pego un tiro. De seguro salían cosas ricas y si y nos salieron un Sí, tío, mierda, nos ¿no? ha salido todo lamentable. Yo esperaba por lo menos sí, vale. un, no sé, un... ¿Un sí, o... tío, Infro... sí. Ah. ¿Será por Pokémon tipo hielo, no jodas? Eh, acabo de recibir un mensaje en el promisor. ¡No! Vale, ya voy. ¿Por dónde estás? ¿Te has llegado hasta el sí. final? No no, no, sé, no sé ni qué hice. No. Sí, es que él no ha pillado los objetos, él no ha cogido los ah. objetos. Ah, amigo, son interesantes los objetos. Pues si no, no. me, me sí, quitan tres pingos. Hay, hay calcio, tío, hay un calcio si lo quieres. Ah, oh, de locos. Para <ríe> nada está el Pokédex. <ríe> Perfecto. Genial, venga. Venga, ya estamos. La ruta más corta de la historia. Mensaje en el bueno, para sí, Esto es para... Serena diciéndonos: ¡Ey! Te va a en la cara. El calcio es súper importante porque para nada vamos todos 2 252. Perfecto. <ríe> Eh, ¿qué le pasa a Calme en la cara? Locos. tengo un poquito bugueado eso acá. Sí, está un poco Ahora que tiene un poquito oh, manchada. La cara. que un vaya? caramelo raro, qué bien. ¡Oh! Super raro. Oh, ¡Oh, ¿Quién no no Antiparalizador Incre... oculto de locos? Eh, chico, cara para la miniatura. ¡Oh! Caramelo <ríe> raro. <ríe> un <ríe> antiparalizador. Bueno, esto ¡No! puede ser. Bien. No, la que no, Esto aquí puede ser. Bien. Perfecto, paralizador. Cada bueno. ah, vez es que vaya ruta, más basura. Para, para cuando, le, cuando en el gimnasio nos tiren un full onda trueno con un mega glade. va te, a tener un rol. Hay que decir que la ruta glade? ha sido una mierda. La ruta ha sido una mierda, no. pero el peor Pokémon ha salido a Oedi. Perfecto, un deliver, perfecto. Full vale, no, para deliver. Aquí. Como siempre ya, ni me extraña tener el peor pokémon de Eh, okay. vamos a comprar okay, las arriba. pociones <coughs> Primero de nada, yo voy a comprar las pociones Es verdad, ah, es verdad, verdad es, que... es verdad, es verdad, importantísimo, importantísimo. Sí, sí te vas a comprar las pociones Yo creo que me voy a coger 5 o 6, sinceramente La verdad que yo me voy a comprar unas 30, por como voy, mínimo <risa> <risa> <risa> Hola, hola, hola, las MTs Las MTs ¿Qué hay, ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Foco, Resplandor, Volticron, Onda Tóxica y Sofoco ¡Oh! ¡Uy, Onda Tóxica! ¡Uy, ¡Uy explosión! Que... <risa> Uy, explosión. No, me compré otra tóxica, no me quería comprar una tóxica. Me compré una tóxica. ¿Y si le enseño si explosión a Snorlax y lo exploto en el gimnasio? De loco. No, pero voltio, cruel, mola un huevo. Y Foco Resplandor también dos mola un huevo. al lado, cojo y explota a Snorlax y mato a tres no, Se me huye el cerebro y no sé por qué compré una tóxica, la verdad. No, no, no sé qué me pasa en la cabeza. Vale, pe pensando que el prángster no me hace nada, pero no tiene prángster tampoco. Ay, claro. Es que si tiene una trueno es malo. Que... Ay, ¿Por qué no puse Mega Charados que el prángster no le afecta? ¡Qué boludo! G Genius G, G, G Que ¡Qué boludo, boludo! Venga, ni me lo pienso. Boludo. ¡Pim, pam! ¡Pum! Ah, ah, perfecto, que. House sí, House ya el ¡Ah, okay, <risa> que ya que está! Ya está. yo con el State, ya sabes! Ah, okay. <risa> Ojalá te mire un rasuiro ese aerodáctil! <risa> ¡Mentira! ¡Eh, Ne差, alianza! Nega, ¡Eh, eh! Le dejo un PS, le bajo la defensa y la tenacidad le sube a más dos. Verás, ¿eh? Cuidado. verás. verás ¿Te imaginas? Verás. Propongo una alianza entre los tres porque entre los tres estamos comiendo verga. <risa> que increíble. Sí, la verdad es que pasó. La verdad que vamos mira, a dejar voy de, voy de tirarnos hate. Nos apoyamos entre los tres nos queremos mucho No, voy directamente con Tajo Perfecto. Hombre. Onda trueno con el prankster. O la sombra. sombra. Ah, claro. Javix tiene, tiene mi Roma ahora. O la sombra, que aguanta. Vale. La verdad es que estoy muy, muy contento ahora mismo. Lo que pega el Miaustic me ha quitado más de mitad de vida con rayo. ¿Pero qué? Me ajo de bola sombra Ah, que tiene especie. rayo Ah, que tiene rayo Ah, sí. el chiste Que tiene rayo para el Horodáctil. El, el mío sí, el mío sí claro. Es que el mío no es el mismo que el tuyo Claro, el nuestro nuestro va con comprar paz mental, la sombra, ver, chicos, me he paralizado dos turnos de dos, eh Por ahora estoy muy contento en este juego <risa> <risa> La verdad <risa> Tengo Omega tengo eh. muy feliz Tengo mega a más dos Uy, y me comí la valla Sidri me la como No, ¡Oh! hombre, no No, la jugada, ese, la jugada sí, la jugada maestra que acabo de hacer La jugada maestra que acabo de hacer Clefable No, Clefable ¿Dónde <risa> te sentaste? ¿Tienes ¿Dónde puño bala? Te sí, tengo puño bala L Con Bueno, experto. puede tener ignorante, ¿eh? Y lanzallamas Sí, sí, sí sí, sí. Que se como un puño bala de mi mea, sí, Con experto <risa> Dragonite, no tío Tiene no un Dragonite no aguanta. no aguanta, no aguanta, No puedo aguantar Puñito bala no lo puedo aguantar Además no es el de ignorante Es el del de... otro De loco, Clefable Explotado, explotado Explotado, explotado, explotado. explotado. explotado. explotado. Oh, tengo puño hielo, tengo puño sigo, hielo. Sigo, sigo. Oh, no lo sabía que tenía puño y hielo. No me acordaba que le habías uno? quedado puño y hielo al, puño? al Kangaskan. Chicos, la pérdida que acabo de hacer. Nah, nah, te odio. odio. No, de no, de no, no me lo cuentes. Es que ni me lo cuentes. Es que ni me lo cuentes. De locos. Ah, espérate, espérate que igual la cago y me matan a Greninja. Un momento. Venga, un saludo. Vamos. Un saludo, un saludo. Me paraliza, tío, que pesadilla, de verdad con la Uf, paraliza. eso puede tocar los tiene, huevos, aviso tiene compensación, tiene compensación este Dragonite Como si tiene un Danza Aragón, la verdad que me va a chupar tres... ¡Puño fuego! No me, tío, conté, no, me la conté, no me la conté No, no, no, el campo bro Lo aguanta Todo el rato Tiene seguro ah, de habilidad el Dragonite Seguro de habilidad Claramente, con compensación, estaba clarísimo, tiene puño fuego dio, tiene puño ¡Ay, lo maté! Tiene puño fuego ese Dragonite Tiene puño fuego Tengo que gastar una, un restaurar todo aquí ¿vale? Vaporeon, la madre que la... Restaurar todo, qué asco, tío, de verdad <risa> Chicos, que yo sigo con el miaustik, Que yo sigo con el miaustik de mierda De verdad el, el loco. 12 PS, 12 PS Ala, ala, ala, <risa> pero cómo aguanta ese bicho Sí, sí, sí, sí, está. es inmortal ese miaustic La madre que lo parió, tío <risa> Puño hielo Gracias, salva, venga a Tu casa miaustic, macho Pr Cuatro turnos paralizado de cinco que he podido estar. Eh, Vaporeon me caso? tiró en el primer turno relevo. ¿Cómo? Chesnaut. La puta madre. <ríe> Se viene. <ríe> es que me he hecho, hecho, ¿sí? Paraliza, paraliza, paraliza, salido, no, no. Paraliza, no paraliza. ¿Te ha he hecho el cambio predict? No, madre. Me hizo un full cambio predict. Pero full. Full full, full, full, full. Ah, clefable. Ah. Dios, como pegas coño locos es. masazo Chesnaut masazo. Lo eh, no, mira, ¡No, no, no, eh, no! no, eh, no. Eh, ¡Crítico! ¡Hala, uh, hala, hala! Cla claro es que no intimido yo, tengo un IQ. Claro, ¿Cómo no lo no aguantaste? Autoestima. No sé cómo aguanté, me sacó 190 PS a un Yara 2. Qué a dos. Amigo, no. esto va banded o algo por estilo, metió un full <risa> crítico, pero. Más aso. Puede ser que haya banded en serio. Puede ser. Lo yo lo pega, he fulminado lo con un vuelo, te... la verdad. Lo que pega, lo que pega. <risa> Vaya crítico, le he metido a Clefable. ¿Con le quién? He ¿Con quién? ¿Con Narnia. quién? Ah, con. Él. Bueno, a ver, los lo, Carga lo tóxica de Dengar, que carga tóxica uh, no tiene mucha potencia, bueno. pero le he puesto en Parla. En Parla le he puesto. Nah, yo creo que lo reventado eh, Puño drenaje, no jugando. No jugando. No no, lo que pega, lo que pega, lo que pega. <risa> va loco, no, no, eh. No, no, Tienes no, problemas va, serios, drabonite, drabonite, eh. Dragonite, tú. Barra espinosa, la puta madre. Va loquísimo Dragonite, bro Dragonite El chiste Que no me lo habían contado todavía Sí, sí, cuidado con el dragonite eh... Yo le he matado de mil Tiene, ¿tiene seguro de debilidad Aviso, Javix Sí Tiene seguro de te Tiene un danza dragón sí, tiene Y tiene puño fuego ¿Tiene y Tiene compensación, puño... ¿Tiene, ¿no? Compensación sí. y seguro de debilidad Cuidado Y puño fuego El, el seguro de debilidad Se activa a partir de cierto rango de daño O nada más le pegas Cuando le haces un golpe súper eficaz Cuando le haces un golpe súper eficaz mira. Vale, y si le hago puño incremento Y luego chuzos Eso lo puedes hacer eh, claro. Está, está rico. Barrera espinosa. Doble barrera espinosa se tira. Pará un poco. <risa> Qué asco, Chessnout. Te lo está explicando, eh. La verdad es que no estoy sí, mirando, sí, sí, mirando mi está... pantalla. Estoy poniendo el... a cargar el portátil antes de que se me muera. Pachirisu, Pachirisu. Otro crítico más. ¿Qué le pasa, Chessnout? Te eh, mato un poco. No me ha atacado. Igual ha he hecho danza dragón. Ni lo he visto. Chuzos. Soy más rápido, ¿vale? No fallo fuera dragones. Venga. Qué suerte, tío. <risa> Amigo, Chessnout. Otro. Me sí, me a ¿Cómo me mato un mega Kangaskhan ahora? La verdad es que no sé qué ha he hecho es en ese tío? turno. ¿Dragonite? Me explico una, lo me me una locura ese. No. La verdad. ¡Gané! ¡Dios! Vaporeon, Vaporeon, Vaporeon, Vaporeon, Vaporeon. Vaporeon. Test note. Eh... A día de hoy tengo un equipazo loco, eh. Chavales, ¿alguien ha visto que me ha hecho Dragonite a Beardick Porque no me fui. No no, no, no, no. No lo vi, tío. tío. Estaba full concentrado en mi combate, perdón. Oh, Perdón, amigo mío. Te perdono, no te preocupes, igual flinché Igual flincheo, ¿qué le hiciste? No sé qué le hiciste. No, tengo, no, no, le hice, le hice puño incremento, que vaya. Estaba... Eh, es, ah. El chestnut está, vaya, está muy loco, pega masazos, pero como si fuera un. No sé, no, Venga, es, que es un sí. tapúbulo. Que, ta que se lo un, explica no, mi Meloida no, con psíquico. Es un tapúbulo, Es un tapu, es un tapu eso. Bueno. Sí, le he matado oh, un golpe, perfecto. Lo vuela. Un saludo. Relevo vaporio, no, um, amigo. Me voy a sacar el Mega Kangaskan, me voy a sacar Mega Kangaskan, me voy a sacar Mega Kangaskan. Me me me Ay, Vaporeon, qué pereza me da Vaporeon. Paralízalo, Tricalos, paralízalo, paralízalo. Oh, Cuidado que Oedi tiene problemas, como no lo paralice. La puta. Uuuuuu, uh, se viene. Está controlado, está controlado, está controlado con Luis. Luis, Luis controla, Luis controla. Luis controla. Y, intimido, casco dentado, se pega do, dos veces. Ahora más se pone incremento y me pega un tiro. Cuidado, Chicos, Luis. Ha llegado la hora. Seguramente mueras Norlas aquí, pero no pasa nada. Hemos venido a jugar. Vale, no eh... muere. Spoiler, no muere. <risa> no, spoiler, se a un PS y. no sé. ¡Hemos venido movimiento... a jugar! ¡Tambor! ¡Tambor! ¡Tambor! <risa> Doble movimiento dice, ¡Tambor! ¡Vamos! El casquito untado se lleva, se lleva un rico caja untado. ¡Come ¡COMO! On, ¡COMOM, on, eh, mE! on! No te mata de otro. Ah, sí, sí te mata de otro. Sí, me mata exactamente, Son me saca exactamente 120, 120, 120 peces. El mío aprendió o sea, es, eh, movimiento sísmico y no se lo quise enseñar porque pensé que no valdría para Soy nada. Soy más pero... rápido que me acangas, Soy más rápido, ¿no? Relevo, es... espérate tú el relevo. ¿A quién va el relevo? ¿A quién va el relevo? Es que me saca a ver, ¿a 120 pesos en free. Hay cangascan. ¡Ay, cangascan. Me la juego. A ¡No! A estás a más 6. Lo aguanta. Lo aguanta, lo aguantas. ¿Y lo aguanta, lo aguantas. ¿Y lo ¿cómo aguanta, aguanta? pero dónde vivimos? ¿Cómo lo ha aguantado? <risa> Acaba de aguantar no un cangascan, un golpe de cuerpo a más 6. Está a más 2 él, o sea que es a más 3 realmente. Amigo, aguanté un doble o sea, puño de cangascan a mitad de vida. Nada canteo, eh no. Porque te podía haber reventado es con el movimiento este sísmico y no lo ha hecho no es. Literal ¿Esto qué es, tío? ¿Cómo lo ha aguantado? No, mira Que no lo cure, que no lo cure, que no lo cure Que se mata con el que has contado ¿Qué, qué, qué, Tiene puño, si puño de me... drenaje, eh de El mega Gengar, cante De locos No, pega una locura, sí, pega Yo creo que voy a cambiar a Gengar Con Gengar solamente sea más rápido Sí, sí, sí, con Gengar somos más rápido Sí, sí 100% Gengar. Gengar. Es que encima tiene cambios perfectos O no, sea, lo tiene todo controlado el Javix. Oh nada Come on, mate Mega Kangascan ¿Te imaginas? No que me ha hecho la pérdida y que me hace algo, de algo siniestro? Escaldar, colector. ¡Nada, no me toca, no me toca por no me toca, no me toca. De locos, tricalos! de locos. Perfecto, me pasa el combate. Amigo mío, lo complicado que era este combate, la puta madre. No eso no, son más rápido con, con claro, engar sí, de locos, de locos. ¡Es más rápido golpe bajo! ¡No! no. Rip Gengar, ¡Oh! oh ¡Golpe bajo! No, lo no, mató, lo mató. No me la contéis. No ah, vamos. Se celebra. Rip se celebra, rip. equipo. Se celebra. No se cansan de que muera, perfecto. Ojito, aquí el no hay límite. Sí, se de agua. Ah, tiene prioridad, es verdad. Ah, tiene prioridad. Uy, uy. Yo es que no sabía de qué Ay, prioridad era subir el de me agua. Queda, me, queda, me, cloro, me queda Vaporeon. Mi valiña aguantó un puño fue un Dragonite. Un demente, un demente. Buah, brutal, ¿eh? Uf, aún tengo que tumbar a Vaporeon, ¿eh? Aún tengo que tumbar a Vaporeon. Es que yo creo que ese, que ese, ese Dragonite era full defensivo para aguantar bien, subirse con el seguro de habilidad y luego pegar. Pues, Entonces, si no lo activas el seguro de habilidad, normal que pegue sí, menos. Sí, sí, sí. sí, sí Además sí, sí, sí, sí. de que sí si sortiría una defensa loca. Se... Sí, sí. Yo sinceramente, no sé lo que Tru, tenía, pero no me, ha, o sea, no me ha causado ningún tipo de problema, tipo, le he hecho puño incremento, no sé qué me ha hecho, porque está poniéndole este a cargar y le he matado. Me parece muy bien, Javix, no te estamos oyendo. Para, na para nada se te cortó, Javix. De locos. Me veo, Pobre Javix, que está solo en la habitación hablando como si grabase con alguien. No tengo nada super eficaz para Gaporian, vamos para allá. Venga, ah, tiene full armadura Asia y... escaldar ¿no? Como te sí, queme voy, voy a intentar paralizarlo con el golpe cuerpo de Snorlax Es que no se me ocurre mucho más la verdad A ver si cuela Me da pues... igual que se suba la de defensa, el caso es paralizarlo Dos mil años más tarde Paralízalo, ¿Para tío, ya, por favor, paralízalo de una vez Uf. Nada, no hay forma Es que no hay forma de paralizarlo Lisaca cuatro golpes, cuerpos y todavía no le he paralizado, tío. Liseca, dos peces. Y, ma... y él me ha quemado con escaldar a la primera, hermano. Es que es acojonante, te lo juro. Claro que... Es 30% creo, no. O sea sí. que lamentable que, sí, no lo... sí. que no lo que no Para lo que sí. no ¿Cuatro? Este es, este es el quinto. Como no lo paralice, tío, de verdad. Yo es que estoy flipando. Eh, Echo, no sé si a vos te pasa lo mismo, pero para mí los lloros de Hikes es músico para mis oídos. <risa> Ahora mismo es, estamos en modo Zen. Es Beethoven, es Beethoven tocando el pianito así. Es de locos. No sé si toca el piano de Beethoven. Verle pero... sufrir da gusto. Perfecto. La verdad que él nos vio sufrir mucho, entiendan. ¿Entiendan es todo? que hemos llorado ¿Tú? mucho ya, ¿eh? Bueno, Ojo. La Ojo. Que sí. eh, eh, <risas> al principio del capítulo dije, proponga alianza, no sé qué. La verdad que... <risa> <risa> que perros, perros <risa> Ay, que perro, que Voy a coger la, la M de más <risa> Me mato el perro Algunos centímetros más tarde Por un fin, loco? gracias Siete golpes cuerpos Siete, <risa> con un 30% Me cago en tu... Dilo, díselo, díselo, explícaselo Explícaselo <risa> Ya está bien a tilteo llevo, la madre que me parió 346 minutos más tarde Por favor, por favor, espérate Que tengo la mano cargada ya Psíquico. A tu casa A tu puta, puta casa. casa Ya está. De locos Perfecto. De locos, para nada, 40 minutos haciendo <risa> Estaleando. ¿A quién te mandaron hikes? Entonces. A venga, a venga Oh, el Gengar, el bajo, le venía ah, muy le bien para por... el gym, ¿eh? Te venía muy bien. La verdad que si sí, Para comerse un psíquico, irse a tomar por culo. Perfecto. <risa> un Mega Gengar. No, nah, pero un arrasa... Gengar pasaba con, con algunos. sea Claro, barres. Barres. Barres con Mega Gengar barres. Fácil. La verdad que he tenido a Gengar durante la mitad de la serie y todavía no hemos visto a Mega Gengar. Porque nunca le he podido evolucionar. Eh, Lamentable. Mi... mi Deliver tiene piel helada. Convierte los ataques tipo normal en tipo hielo y tiene velocidad extrema. Uh, esas La Por eso pegaba tanto, por eso pegaba tanto. Claro. La, no, no sé si era por eso, porque me salió modesto. Perfecto. Ah, vale. <risa> pues, bueno, claro, eso es una, una caca. Una caca, una caca, la verdad, bastante grande. Vale, compañeros, pues entonces, hasta aquí el episodio de hoy donde Javix ha vuelto a pechear, aunque solo ha sido, ¿no? <risa> pero, bueno. Es mejor que nada. Es mucho mejor que nada, la verdad claro que Y que sí, mañana sí. se viene el líder de gimnasio Así que, Oedi, espero que disfrutes ese capitulazo Eh... eh, eh nada, probablemente ¿verata? perdamos los perros Probablemente perdamos Eko y y Javi se lo pasé full volando, pero bueno <risa> Totalmente Chavales, llevo dos episodios pillando solo yo, de verdad Y me seguís tirando mierda Nada, nada, <risa> que te la sacas, te la sacas <risa> no, nos parece Pues nada un poco, más, parece. chavales, dejad un super like de compitrón Apretad ese botón como si no un mañana y recordad que tenéis Un sorteo activo en el canal con comentar, dejar un like, Suscribiros a los tres canales y nos vemos mañana en el próximo episodio de Pokémon X y Z. Let's go, chao, chao.